Este es el informativo semanal de los pueblos originarios de Argentina para el Servicio Federal de Noticias de Arbia. www.arbia.org.ar Un saludo a todos y todas. Estas son las noticias destacadas de esta semana en nuestro sitio web. Salta. El gobierno prohíbe los cortes de ruta por decreto. Mirko Neswander, secretario de la Comisión Directiva de la Comunidad Wichimisión La Loma, de embarcación en el Departamento General José de San Martín, señaló que el Decreto 9123 es violatorio de la Constitución Nacional porque pretende prohibir el derecho a la protesta que se encuentra en la Constitución Nacional. Y agregó que nosotros creemos que está apuntado directamente a los pueblos originarios del norte de Salta, que llevamos décadas reclamando por agua potable. Bueno, que nuestra postura es que, que no, no, no deberían hacer eso. Está mal porque uno reclama una, una, ¿cómo te puedo decir? una cosa justa, como es hoy en día este, el derecho al agua. En especial mi comunidad que hace 70 años viene reclamando. Tenemos actas, tenemos convenios, todo, y hasta el día de hoy no se cumple. Y la única forma de hacerlo cumplir, que no escuchan muy de original, que es este, mediante la presión de la manifestación en, en la ruta. Hemos hecho caminatas hemos hecho todo, y no, no, no da resultado. Y lastimosamente lo único que escuchan es cuando uno va y traba la ruta, y, y recién, recién reacciona. Y está mal porque... Te puede decir, tratan de, de callar en especial al pueblo originario, que son los únicos que más reclaman, porque nosotros no reclamamos por, por potenciar por bonos, por eso solamente que este, eh, reclamamos este, unos derechos básicos, que son vivienda que, son, que el gobierno este, lo tiene en la mano sin embargo cuando llega este, ellos bajan un este, montón de programas este, a favor del pueblo originario y aquí no, no se refleja eso ese bienestar que tendríamos que estar no no se reflejan los bolsones no se reflejan las viviendas que bajan no se refleja en los proyectos de agua aquí no no los vemos sin embargo hay en eh, de provincia manada nación que aquí hace falta estamos en emergencia socio sanitaria, todo eso pero pues, sin embargo a las comunidades originarias no llega nada Así como te digo son este olvidada uno que es este por acción del mismo gobierno o por inacción también omiten no o se no no escuchan para ellos es, este el agua es un tema de negocio para ellos porque a través de eso mueven este en la mayoría de la comunidades de mi esposo así que ellos agarran y mandan camiones cisterna. el camión cisterna este equivale a cierto a cierta plata que ellos sí, si tienen que gastar es y ahí este ahí facturan la realidad de los pueblos indígenas de Argentina Pueblos indígenas de la provincia de Buenos Aires rechazan pedido de traslado de restos humanos a Alemania para ser estudiados. El murubicha de la comunidad Guaraní guarizata de Florencio Varela e integrante de la Asamblea de Pueblo Guaraní de Buenos Aires comentó a originarios puntuar que a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, los pueblos guaraní-coya y com rechazaron un pedido de exportación de piezas dentales a Alemania para ser estudiados por antropólogos y académicos occidentales. A nosotros nos pidió, a los delegados de Siva un periodo de exportación de piezas al exterior. Lo que nosotros habíamos pedido en su momento fue un, una nota donde explique un poco más de qué se trata, a, a dónde va, por qué, o sea, más detalles del por qué se ha pedido, porque lo necesitaban porque eran nuestros zapatos. Que se cumpliendo con esto que es la consulta previa libre e informada. Entonces, eh, de la tercera de la Universidad de, del Centro de la Barrera se llama Incluva. Y el resto del informe eh, iba más como explicando que las piezas no eran muchas, de que, de, de que el estudio iba a ser muy importante para la humanidad, eran. Bueno, participaron eh, muy reconocido, siempre dándole la importancia científica a todo lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros, al, bueno, a informarnos un poco más, después tuvimos una reunión con los directivos de cfai en la cual después eh, estuvimos evaluando todo y, y por lo, eh, cada pueblo exponía, ¿no? Que estaba al respecto. De los guaraníes, dijimos que no. No veníamos a hablar a ese pedido, también en esa misma línea se pronunciaron los hermanos Jorge y Com. Así que bueno, después nosotros tuvimos que presentar una nota, obviamente, explicando por qué rechazábamos. Y bueno, y ahí presentamos este comunicado, que después se hizo público, ¿no? La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, autoridades y referentes mapuches en Bariloche. Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, se refirió a la mesa de diálogo sobre la demanda territorial y regreso de la machi betiana Coluán al rehue que se desarrollará en Bariloche luego de dos suspensiones tratando de resolver un solo conflicto, es la devolución del territorio de, de la Machi, donde hay un sitio sagrado. La verdad es que la situación es compleja, eso o sea, si acordamos eso con el Estado, eso repotraería las prisiones preventivas que están dictadas, algo también fuera de lo común, porque digo eh, las prisiones preventivas están dadas en el marco de eh, una causa por usurpación, algo inédito en Argentina también o sea, para tomar dimensión de cuál es el costo que pagamos en esta discusión, ¿no? Cuatro mujeres detenidas, once niños detenidos, hacinados en la, la RUCA Mapuche, el incumplimiento del Estado argentino en cuanto a los pactos internacionales, ¿no? Entonces entendemos que el diálogo debe, debe ser el elemento que resuelva, eh, hemos hablado con el presidente... Que entiende esta situación, esperemos que lo que entiendan sean el ministro de Ambiente, el Secretario de Derecho Humano, el Directorio de Parques Nacionales. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Estas fueron las noticias destacadas de la semana. Hasta la próxima. Esto fue el informativo semanal del sitio web www.originarios.ar También nos encontrás en Facebook como Originarios.ar En Twitter y en Instagram, Originarios.ar